Congreso Mutacional. Yo creo fervientemente que el universo ya no sabía cómo darnos más señales de que las respuestas a nuestros desafíos de la vida no estaban allá afuera. Tenemos que mantenernos en el momento presente. Vale. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.